Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Brawl Stars News y esta vez estamos con el episodio 3 pero sin antes decir que felices fiestas patrias a todos los peruanos ya que estamos en el día 28 de julio y felicitamos a todos los héroes peruanos que lucharon por el país y ahora sí, sin más preámbulos comenzamos con lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy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 Una Shelly que lo revienta. Y a un Darry que hace un buzazo en un mapa de experiencia solo. Vamos con la primera jugada. Ok, vemos en esta partida una partidaza de Ballon Brawl. Entre Adrián, de y Jams. Jams contra un bot, Christian. Y un brawler más que no lo veo ahorita. Pero a ver, Jams tiene la pelota. A ver, sobre Christian. Apuntamos a Delec y a Adrián un punto uno Adrián. 1.123. A ver, el bot también que está avanzando, quiere entrar. Uy, casi mete, metió su gol. Haciendo el empate 1 a 1. Después los azules salen, los rojos también no dejan que avancen. Los rojos van ganando parcialmente. Pero los azules también intentan defender. Ojo, ahí está pasando el equipo rojo. Y el equipo azul. Ojo, Adrien tiene la ulti, Adrien tiene la ulti. ¡Hala! ¡Oh! Miren el reventón que les hizo. Y matan a Christian. Y miren, o sea, ganaron los azules y cosa que terminaría en una victoria para el equipo azul. Y me faltó decir un saludazo para Adrián que nos ayudó a hacer esta jugada para Brawl Stars. Ahora les invitamos a que vayan y vean las semifinales y también cuando sea la final, pues vean la final. Los invitamos a ver esa transmisión en vivo en el canal de Lecky Jams. ¡No! ¡Yoshi! ¡Revive! ¡Revive! ¡Yoshi! Ahora vamos con la siguiente jugada. Salense quien pueda. Bueno, en esta partida vemos a un Darwin. que bueno, por lo, por lo tanto el carro tiene cajitas como para aumentar de fuerza y de vida y poder matarse a sus enemigos. Por acá vemos que hay una ninja, bueno se la mata. Y baja por acá. Está andando. Y.. Eh, usa su ulti y se campeó un Darri, ¡Qué épico! Yoshi, Yoshi. Revillo, revillo, Yoshi, Yoshi. Bueno, no olviden, eh, verifiquen ese video. Y bueno, eh, estamos acabando con este episodio. No olviden suscribirse. Y vamos con el mensaje final. Sentimos decirles que este episodio ha acabado. No olviden suscribirse al canal de Leky Jams para no perderse ninguno de los episodios de Brawl Stars News. Y activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Hasta la próxima y chau. ¡El que se revienta! A varios, o sea, mira, eh, que usa el ulti, ese botón amarillo.